Y bien, chicas, vamos a hacer un jarrón y un pequeño florerito para mi cocina y para mi sala. Voy a ocupar piedritas de cristal. Estas que son de temporada de otoño son como unos nueces. Estas florecitas las encargué de Shane. Las piedritas y el jarrón son del Dollar Tree. Y voy a comenzar vaciando las piedritas al jarrón es es para hacer el jarrón grande voy a vaciarlas todas y voy a vaciar un poquito de las uh, un paquetito de las de otoño que son como nueces les digo de diferentes colores para darle un poquito de color y las voy a batir hasta que se esparzan por todo el jarroncito para que queden todas uh, en diferente lugar y se vea como más llamativo, más colorido Y ahora voy a colocar las flores, uh, las voy a extender también bien, bien. Estas flores les digo las encargué de Shane a 3 dólares cada uh, ramito y me gustó porque traía diferente tipo de hojita y se ve... Bastante colorido, no me gusta que se vea como muy monótono, así que me gustó el ramito que no venía solo una flor, sino que diferente follajito y se ven bien bonitas la tela, el material de la tela y la calidad del plástico de las hojitas es realmente muy bueno, chicas. Eh, se ven más buenas que las del Dollar Tree y que las de Narinai, el, toda la calidad de lo que es el material, así que se las mega recomiendo y a $3 cada ramito están bastante económicas. Y pues al final así quedó el jarroncito, chicas, en total me gasté 9 dólares, así que súper barato y pues me gustó el resultado. Y ahora vamos a colocar eh, otro nuevo jarroncito, este lo quiero para la cocina, voy a hacer uno para la cocina, uno para el baño y otro para la sala, así que espero les guste esta idea. Coloco todas las piedritas, las de temporada otoño y agarré estas, estas extras que son rojas, que me encantaron porque brillan bastante bonito, así que se las voy a colocar todo alrededor y que quede la macetita pues lo más tapada posible para que se vea más lo que es la piedrita. Y pues este es el resultado de nuestra decoración chicas, me gasté 4 dolaritos aquí y me gustó mucho el resultado, se ve bastante bonito, espero y les guste y les sirva la decoración.